Buenas noches. Como probablemente sepáis, mañana miércoles se celebra, como ya es tradición en nuestro municipio, el Día del Mayor coincidiendo con la fiesta patronal de la Santa Cruz. Los actos consistirán en una misa en la Iglesia Parroquial de Bezana y en una posterior comida a homenaje a los mayores de 65 años. Nunca creí que el vídeo que estoy haciendo fuera a ser necesario pero viendo que mi ausencia en la festividad está suscitando comentarios incluso antes de que se produzca, me gustaría explicar, al menos a los que estéis viendo este vídeo, los motivos sobre los que se funda. Imagino que estaremos todos de acuerdo en que nuestros mayores, nuestras madres y abuelas, nuestros padres y abuelos merecen todos los homenajes que haga falta. Sin embargo, no comparto las formas en las que se produce dicha celebración y es que considero que el gastar una cantidad de dinero tan alta, 25.000 euros, en una comida para unas 500 personas, es más un ostentoso acto de propaganda que un homenaje. Hemos repetido hasta la saciedad en los medios, en los consejos, por la calle, que la situación económica no es la de antaño, no es la de los años de la burbuja y que, que ha habido que, que reducir gastos. Esta fiesta es uno de, de los ejemplos de las actividades que se podrían hacer por menos dinero. Ojo, en ningún caso estoy diciendo que no se celebre dicha actividad. Personalmente eh, es una actividad que, que me encanta. Sin embargo, teniendo en cuenta que cuesta 25.000 euros, que es un porcentaje importantísimo de la partida de servicios sociales, debería al menos ser, ser replanteada me han recomendado por, por activa y por pasiva que, que vaya que en mi ausencia lo único que va a conseguir es hacer perder votos a, a nuestra formación pero a pesar de que soy consciente de que la postura que, que estoy manteniendo que, que mantendré es muy poco electoralista eh, tengo la conciencia tranquila eh, lo importante no, no debería ser el estar o no en, en fotos o en comidas con, con mandatarios autonómicos. Lo importante debería ser trabajar por el municipio y por sus gentes. Pero claro, eso sí, nunca traicionando los principios que nos han hecho llegar hasta aquí.